Soy el único de todo el Newcoms que eligió ser mujer. Y ni siquiera... Y lo hice nada más por el chiste. Mírenlo, mírenlo. Oh, ok. Nada más veo un, tres píxeles corriendo, pero está genial. De hecho aquí creo que si me sale un Pokémon lo puedo capturar. Oh, let's go. Oh, ok. Miren, o sea, estuvo precioso eso. Ok, chicos, también, o sea, también tengo que decirles que, a ver, vamos a curar. Vamos a curar y vamos a atrapar el sexto miembro del equipo, ¿ok? o oh, no. Ok, gracias, adiós. Bye. Uh -huh, pues, como les decía, ¿no? Pues, chicos, realmente... Vamos a capturar el Pokémon, ya, ya llevamos 30 minutos y realmente todavía me cuesta un poquito hablar, pero que me, me, me está ayudando un poco. Me está ayudando un poco el hecho de platicar con ustedes un rato. Y de hecho, algo que tengo que decir que me choca un poco es cómo nos cambiar. No, ahorita no tenemos, tenemos la fecha de entrega para mañana, que ha pasado. Y yo no, yo no voy a pelear con el gimnasio mañana o pasado, o sea... Yo... Mmm, le, lo siento, pero me voy a tardar una semana más Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Executor Nada mal, no, realmente sí está medio mal Pero bueno No sé qué más Una Con intimidación, ojito ¿Qué tal si se pone bueno? Cabeza Hierro, no creo que lo mates No, puño dinámico ¿What? <risa> Um, puño dinámico, si sí, lo aguanta, es nivel 15, ¿no? Sí, vamos, cabeza de hierro. Puño de dinámico, ok. Vamos a ponerle ya una pokebola en los huevos. <risas> una pokebola, dice uno. Dice dos, dice tres. Shish, ahí está. Let's go, chicos. Pues terminamos el episodio con un gran executor. Que realmente no tiene un mote. Pero vamos a ver qué ataques tiene. Eso es lo último. Ok. Executor. Naturaleza rara. Lo cual es neutro. Intimidación. Colmillo. Igne. Puño mareo. Puño dinámico. Y sorpresa. Obviamente. debe Si fuera lanzallamas. Y bueno. Realmente está bien. Porque puede retroceder. Está muy bien este. Executor. Executor. Executor. Executor. No mames, no sé hablar. <risa> um, pero sí, realmente sí está muy bien. Así que chicos, por aquí vamos dejando el episodio de hoy. Vamos a ver qué otra cosa nos pudo haber salido. Te imaginas un pinche aquí Ultra Charizard X, ¿no? Un pineco, vámonos, vámonos, vámonos. Estoy bien con ese. Cut muy bien. Bueno chicos, para el otro video bueno, ya lo van a ver. Ya subió de nivel. Obviamente ya listo para el gimnasio. Porque el gimnasio es en el siguiente episodio. Uh -huh. Y también van a ver, no sé, van a ver la lealtad. Que, que o sea vamos a ver todas las cosas que se vienen Realmente vamos a Vamos a ponernos en medio Ah ya no manches Bueno ya aquí Aquí despedimos el video Hasta la próxima chao Así es culero Ok no Ah no peren, peren, si no Se me olvidó poner el eco Así que ¡Bandamad! El día de hoy estamos en un nuevo video para este canal de Comics. Ok, realmente no, this is my kingdom.com eh, um, Bueno, realmente chicos, ya sabemos toda la pinche historia de esta cosa Realmente es la primera vez que lo juego, así que pues, me... Lo estoy grabando temprano, son las 2 de la tarde, ojito oh, Realmente son las 2 de la tarde, ok, ya se me hizo tarde um, Pero realmente vamos bien, este... O sea, no, odio, odio, odio Odio Este loque, realmente lo odio, pero bueno, así es la vida. Ay, no la retraseña pues, ¿Qué te puedo decir más? Que otra cabeza hierro en toda tu cara. Bueno, pero entonces chicos, como les estaba diciendo, o sea, yo les recomiendo. Ah, no espérense, yo no les estaba diciendo nada. Sí es cierto, se cortó la grabación, pedazo de imbécil. Bueno chicos, yo en el episodio les estaba comentando cómo actualmente tenemos, este. Cómo es el mejor momento para regresar a Dokkan Battle. Porque realmente chicos. Últimamente he estado un poco viciado. Por así decirlo. Con ese juego. O sea no porque. No por nada. Sino que todos dicen que el auto mode. Es, no sirve para nada. Yo les voy a decir algo. Realmente el auto mode. O sea el modo de batalla de automática y automap. Que es del mapa automático obviamente. Están muy bien. O sea con o sea, realmente chicos, creo que con el mapa automático ya la rifaste. Realmente ya no necesitas hacer nada. Haz de cuenta que la cosa que más castraba de Dokkan era hacer mil veces el mismo evento para conseguir un personaje que tú ya sabes que puedes hacer fácilmente. Y chicos, realmente tal vez es un poquito más tardado por, ¿cómo se llama? porque no tienes la... porque no tienes el equipo. Que probablemente tienes el equipo con dos parejas muy buenas y dos que van rotando y luego van este... Y ahora ya no tienes esas dos parejas casi siempre unidas. Ese es el mayor problema que se podría decir, pero realmente no es nada. O sea, el, el la verdadera cosa chicos que tiene esto está muy bien. Yo yo ya no... Yo ya he... O sea, consigo, antes conseguía un token Festival al día. O sea, conseguirlo al máximo, al día. A, o hay veces que hasta dos días. Ya, si verdaderamente me viciaba ese día, hacía dos Dokkan Festivals. Tres ya era mi límite. Porque son 77 medallas. Y es muy cansado hacerlo. O incluso los que son de 35. Que te tienes que pasar la, las de esas cinco veces para poder conseguirlo. O incluso si tienes. O incluso si consigues los boosts, lo tienes que hacer tres veces. Y es muy. O sea, muy repetitivo. Y eso es lo que más o menos le dan la torre al juego, por así decirlo. Hay gente que le gusta eso, no lo voy a negar. También es entretenido porque luego puedes hacer tus combinaciones raras de equipo. Puedes agregar armar, por ejemplo, mi equipo ahora va a ser mejor que el anterior porque puse esto y esto y lo otro, ¿no? Y, y realmente es, es respetable eso porque sí está muy... este El juego está muy... Muy entretenido en crear tu propio equipo En hacer tu, con las categorías jugarle un poquito O sea, tanto así que Hay este hay equipos que funcionan No, espérate Voy a hablar con este señor Gracias eh, Ajá, sí, entonces puedes hacer ahí Tus equipos, por cierto, este cutor ya lo levelé Ya está en un buen nivel Prende tu mic Eres un manco como yo dije, sí, sí. No se crean, no se crean no, pero o sea, realmente puedes hacer eso. O sea, el equipo está muy. O sea, los equipos están muy entretenidos. Y realmente puedes probarlos o puedes hacer lo que tú quieras. Eso es lo más entretenido del juego. Pero ahora, que sea repetitivo es normal. Güey. Que te la pases 24-7 echándote ahí dos horas el mismo evento. Eso ya es cansado. Y ese era el mayor problema que tenía yo. Porque no podía hacerlo. Por el, por, por cosa, porque estoy editando, estoy haciendo otras cosas. No voy a estar todo el rato ahí pegado haciendo eso, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? E ese era el mayor problema que yo tenía con Dokkan. evitó el ataque. Ya no chingues. Gracias, gracias. Colmillo y No manches, neta. Otro más. Otro. Cállate, mejor vete, porfa. Ve allá y tómate eso que dice, "Cállate el perro sico" y, échat, y échatelo de una vez, porfa, se le neta, güey. Neta, ya ya ya ya, ya castras. Wey. Among us. Tan tan tan tan tan. No, que, que, que, que, que, que, que. Uy, ok. ¿Qué dijo? Lluvia ahí Litwick, ¿qué puedes hacer? Uh -huh. Bueno, de hecho creo que sí puede hacer algo, Litwick. ¿eh? A base de... De si Sí se rifa algo, ¿eh? Bomba ignea. No me bajas nada, wey. Literal soy tipo fuego. Ahora sí, ok Bueno, como les decía, pues eso, ¿no? O sea, ahorita eh, también hubo el mejor momento para regresar a Dokkan Que fue en, en enero O sea, siento que se lo rifó, literal Fue, creo que los mejores momentos de Dokkan fueron ahorita Porque estaban los de los de estas cosas, ¿no? Los de 30 horas seguidos Los de que según van a estar un mes Pero son todos los Dokkan festival Los... Dokkan Festivals del año desde antes del aniversario O algunos que eran después del aniversario Y son de que una vuelta cuesta 200 Y son nada más tres vueltas Pero te garantizan un LR, un Dokkan Festival o algo <ríe> Ok, o sea, eso, esos eran, son muy buenos Porque realmente con 600 Que te los rifas rápido cuando son nuevas las cuentas O cuando tienes muchas cosas sin farmear todavía con 200 te haces una cosa Increíble Voy a guardar Prende tu mic Es un manco como Yair 17 Manco como Yair 17 No tienes ni B Ok, no, ya, ya con eso Entonces fue el mejor momento Para regresar y yo lo aproveché Porque de hecho yo tenía ya un buen rato sin regresar a Dokken. Y mi equipo realmente eran eran buenos. Pero mejoraron un montón. con los LRs nuevos. Yo tuve. Me salió a mi Gohan. Super Saiyajin 2. El que. El LR. El morado. Y, y fue cuando me di cuenta chicos. Que ese equipo. Que esas cosas están rotísimas. Y que. Ver, yo me acuerdo de cuando vi al Polagoro. Al que es muy inteligente que... A ver, que no tenga que presionar ese. Este sí. ¿Ok? Ok. Ok. Nadie lo presione. Ok. Ok. Bien. Bien. Ok. Ok. Yo no sé por qué pusieron esto. Mm. No. Ok. Ok. Es un metang, metang Metang Ok. Vamos bien. Vamos bien. No hay problema. Vamos a meterlo en colmillo ignio. Sí. Hidrocañón. Mira lo de chill. De chill. Me lo, me lo aguanto bien. No, pero sí, chicos. O sea, realmente Dokkan y legends ahorita está más normalito. O sea, eso sí, Legends me Ahorita un poquito me, pero, pero es normal chicos Legends no es que sea muy bueno en estos momentos Pero eso ya es X O sea, eso nadie te lo preguntó Pero estuvo bien Que te lo preguntara X Entonces, tenemos aquí ya a Executor Ya no puede participar por un rato Así que vamos a cambiar a Plusle Plusle Plusle, plusle. entonces plusul ahí anda rifándose la como de chill dice de chill hermano de chill de chill la kill a ah, verdad a ver ahora sí presiono este qué onda realmente yo ya me cansé de los tipo bichos sabes yo tengo algo llamado ya más, estoy hasta los huevos no por favor que no tenga nada raro porque si tiene algo raro voy a llorar Fanfi. Ah, no, está normal. Normalito, tipo tierra. Tengas terremoto. Triataque. Congélalo. Conversión. Tipo normal. Tierra vivo? Terremoto. <risa> o sea, realmente, si tuviera rayo, este plus sería perfecto, ¿eh? Hatsurus. Hatsurus. Hatsuru. Es dragón. Meal ya no tiene garra dragón, ¿verdad? No, ya no. Mhm, mhm, mm-hmm. Ok. O sea, Servaen, ser puede con Bau Gélido. Nada más no tengas algo tipo fuego, porque si no te reviento, hermano. Vamos, de todos modos le tengo miedo, así que le voy a dar State. State 3. Gélido. Rayo Hielo. No, mami, se tiene raro. No, chingues. Me lo congeló. <risa> pues a ver, a ver, a ver Me imagino que va a meter otro rayo hielo Litwick lo aguanta bien Pero qué va a hacer cuando Ah ya sé, voy a paralizarlo Le voy a decir Un jefe mi vinagre. Rayo hielo, muy bien, aguantadito Easy peasy, lemon squeezy Púas tóxicas No puedo cambiar porque se me envenena Paralizado Para tu casa hermano Y ahora escaldar Ey, ey, ey, ey. A ver. Siempre la vieja confiable ey, Ya sé cómo destrabarlo Rayo hielo lo mandamos de manera perfecta Y le metemos demolición para ver que le baja más daño Demolición es neutro, le baja casi nada Recuperación, ay no No, no, no, no, se ve feo Se puso feo y ya me cansé Rayo hielo, le sigue bajando con rayo hielo Ay no no, no, no, no, estamos mal, vamos mal, vamos mal, okay. ok, ojito, ojito que vamos mal, escaldamos de nuevo, no me mata de otro rayo hielo, pero yo creo que lo mato de otro escaldar, crítico de pérdida bien, bien, bien, bien, ya, ya, vete, vete a dormir hermano, porque realmente ya cansas, cansas. El newcoms es eso, cansancio puro. O sea, no, no, no es, no es normal el número de veces que me he cansado con el newcoms, nada más de estar aquí. Y, y es cansado. O sea, cansa eso. Pero, pero realmente está bien. Bueno, X, bueno. Eh, eh, realmente tengo que terminar el gimnasio hoy, así que. Que nada más te llevamos un piso. Tenemos que apurarnos, eh. Tenemos que echarle. ¡Candela, tío! <risas> uh -huh. Pero, o sea, otra cosa es que hay series... No, no he terminado ninguna serie. <ríe> es chistoso, o sea, estoy recapacitando eso. Que nunca he terminado ninguna serie. O sea, eh, tuve Pokémon este, Islas Doradas. Nunca lo terminé. Nunca en mi vida lo terminé. Yoyos sí la terminé. En este cierto punto realmente veo que tuvo un poquito de apoyo Así que veo si tiene más apoyo Le voy a poner uno a la parte 2 y, y realmente el de la parte 2 Probablemente si sí les guste Porque pues okay. ok Ok, todavía falta uno aquí Vamos a hacer este Ok, bien, bien, bien Vamos a regresarnos Despacito, despacito, ahí, ahí está, ok Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien, eh Ok ¡Ah ya! ¡Ya es el líder! ¡Ah, let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Ya es el líder! ¡Yo creí! ¡Ah! Era en Blanco 2 donde tenías que subir tres pisos ¡Let's go! Sácame puros este tipo bicho, que no sean feroz con sí, los hijos de la Cop Scarlet, Torcol. Ok. ¿Con quién tenemos de primeras? Aplosol. Ok. Ok. ¿Tenemos una, tenemos, ¿Tenemos una oportunidad, Tierra viva? Ok, chicos, me está yendo bien. No me lo creo, eh. Cambio de marcha. Ok, ojito. Ojito, la velocidad de ataque de Torcol cambia. Tierra viva. Ah, somos más rápidos. Puedes irte directamente a tu casa, hermano. Tornado. Hello. It's me. Tornado es tipo... A ver, movimientos. Es que va a super es eficaz. Meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, meowt, rayo fusión. Rayo fusión, miaut Rayo fusión, miaut Onda simple ¿Qué es eso? Me está empezando a asustar Simple, ah, ok, ok, sigue haciéndolo Sigue haciéndolo y trágate ese rayo fusión En toda tu cara. Okay, ok, ok, ok Ok, rayo fusión de nuevo Rayo fusión, Onda simple de nuevo Ok, ya no hay problema, nada más tiene onda simple Y ahorita me sacas un pinche esfero oral Te, te, te mato, hermano Scarlet usó uh, Hiperpoción, échate un crítico aquí Miaut, uno de esos ¿Épicos? ¿Yandel? No, radiofusión, eso, eso Uno más, uno más miaut, miaut, no, otra hiperposición, ¡No! No, no, no, al menos que sea crítico No, ya no tiene nada para bajarle ¿Estallido? No creo que le baje mucho Si me va a seguir haciendo onda simple Puedo cambiar, eh Ah, no, pues le bajo el estallido Sí, sí, sí. Vamos tranquilos. Tranquilitos. Porque no vaya a ser que tienen algo fantasma. Y eso es la razón por la cual no me ha bajado nada. Ok. Estallido de nuevo. Le tengo que cambiar estallido por algo, eh. Estallido está bien, pero no tan bien. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Mi auto al 25. Mi auto quiere aprender más psique. Con No aprender más psique. Ok, ok, ok. Utsi. Bueno. ¿Qué es esto? El gimnasio de los legendarios. Ok. Utsi, que creo que tiene tiene psíquico, es lo único que me asusta Ok, le bajamos el ataque De buenas a primero, lo sorprendemos la Ora hijo de la chingada, Él se asusta Ok, colmillo ignio, ojalá y lo quememos Ok, bien, bien, bien, bien bien Dos turnos sin hacer nada, ha usado represalia Nada, nada, nada hermano, puedes irte directamente a dormir si quieres eh Colmillo ignio, ha usado contador o oh, no Puedes quemarlo. Represalia de nuevo. Colmillo ignio. Ok. Colmillo ignio de nuevo. Represalia. Ok. Sí. Sí. No falles. No falles. No falles. Let's go. Sí. Sí. Executor. Executor es God. De los Gods de verdad. Oh. Let's go. Tres medallas. No me lo creo. No perdí a ninguno. No perdí a ninguno. ¡Let's go! ¡No perdía ninguno! ¡Oh, sí! Llevaba rato que no perdía ninguno en el gimnasio, eh. No puede ser. ¡Sí! ¡No perdía ninguno! ¡No perdía ninguno! ¡Sí! ¡Let's go! O, o sea, no estuvo fácil. <risa> Vieron cómo me sacaron un Celeb y un Tornado, un Uzi. Un, sí. Literal, fueron tres legendarios. Y los tres me los pasé por los huevos. <ríe> bueno chicos. Realmente fueron cuatro minutos de pelea. Fueron rápidos. eh O sea realmente. Ahora sí. En el primer gimnasio. me No perdí a ninguno. Pero por poco. Pero por poco perdí a todos. Y realmente fue por muy pura suerte. Ahora. El problema es que tengo dos tipos normal. Pero lo bueno es que cada uno tiene su funcionalidad. Y entonces. Ahora. Solamente falta el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo <risa> Más el Team Plasma, nada más No, no, sí vamos me, me Todavía, o sea, realmente creo que Todavía tenemos, tengo que capturar varios Pokémon Tengo que ser de utilidad, o sea, tengo que ayudar en algo O sea, a ver, último combate Si sí, no, aquí había un combate, no. no No había un combate aquí Era en negro dos Bell, hola Bell Ok, Bell, un, un combate con Bell Ok, Pidgey, sí, <ríe> sí, vamos bien Pidgey No tienes nada raro, verdad Pidgey Let's go, PG. Ah, no, sí, tiene algo raro a defender. Se sube la defensa, pero ya para qué, ya nada más tan pese. Ah, let's usar Super Poción, le echamos otro Tri-Ataque, porque somos más rápidos. Y ahora otro más, y ahí muere. Let's go. Ok, Pidgey. Golbat. Cambiamos de Pokémon, vamos con Meowt. ¿Curé? ¿Movimientos? Sí, sí, curé, sí, curé, sí, curé. Ok, vamos con, con mi out y un buen chingadazo bien dado, no se lo llevo, no, no le falla, eh. Rayo fusión, aquí bien dado. Bien centradito y todo pa' que tu casa, hermano. Y conjuro. Estallido. Le metemos un estallidito para que se le quite. Le baja algo, le baja algo. Rayo fusión, ahora sí, de una no lo fregamos y vamos directamente al siguiente, ¿no? Meloeta, Melopet, obviamente oh, este Meloeta es tipo psíquico, así que Glamiao que tenía, ah sí, Glamiao tiene tijera X, así que procedemos directamente con Glamiao. Le metemos un buen tijera X, no creo que me mate. Voltio Cruel, probablemente se mate él. Tijera X. Y para tu casa, hermanete. Ahí estamos. Let's go. Ok, bien. Nivel 25, Clamiao. Transformación. No aprender transformación. Stumfisk. Cambiar de Pokémon. Pasamos directamente a Meowth. Meowth le mete un terremoto. Y nos vamos a cazar. Ok. Ok. Let's go. Terremoto. Ese terremoto le baja mucha vida, lo deja en golpe crítico y al que sigue. ¡Let's go! Miot al 26. A dos niveles de evolucionar, mi querido Meot. Ajá, sí, cállate el perrocito y déjame ir, por favor. Muchas gracias. Bye, ah, su máquina. Chicos, yo normalmente hago mis episodios de 25 a 20 minutos, pero no. Esta vez, no, mancha, no, olvídalo, esta pelea. Ya. ¡Neta! Chicos, chicas... Y <risa> el día de hoy se es... acaba esta serie. Sí, es así eh, Realmente ya grabé esto. <risa> no sé por qué no se guardó. <risa> y estaba terminando de editar el video. Este dura mucho realmente por eso. No siento que nadie escuche esta parte. Y si la escuchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Primero que nada. Y segundo chicos esta serie se acaba no me siento mal de hecho me siento bien de que se acabe y realmente en estos momentos yo no tuve la culpa de que se acabara o sea no perdí ustedes mismos vieron el viaje que hemos tenido en todo newcoms no he perdido ni una sola vez no he perdido ningún poke no he perdido ningún poque que sea súper clave por así decirlo y realmente tampoco es que haya perdido mi combate O sea el combate que tenía Era la primera vez Que sí pude haber ganado Porque tenía seis pokémons 6 pokémons que están viendo en este momento Pero realmente chicos Los mismos administradores Decidieron sacarme por tiempos y realmente es porque en cada uno yo lo subía por así decirlo un poquito tarde En el primero sí me tardé pero esa vez yo se me olvidó avisar que iba a ir de viaje Y pues vaya pasó lo que pasó Yo le dije a la hazaña una disculpa no voy a poder subir esto No me dio tiempo realmente de terminar de editarlo Y ese día salía todo y no pude la me hizo el favor, la les dijo y ellos estaban a nada de sacarme <coughs> Perdón me acabo de despertar Estaban a nada de sacarme por eso Y yo dije ok ya no me voy a retrasar La segunda vez yo quería subir más cosas De hecho vieron un episodio de Pokémon Rojo Fuego que editó mi querido compañero y editor Comerciano 111 lo terminó de editar, lo subió y le dije ya está.